Cada miércoles, los oídos de la comunidad ciclista se llenan de la información presentada por él. Nos reúne desde el espectro radiofónico, con noticias, entrevistas y consejos. Y cuando llega el sábado, le pone ritmo de rega a nuestras casas. Sopi es creativo y compartido, es profesor de radio, de periodismo, de música y un apasionado del ciclismo pero sabemos que en la ruta no todos los días son soleados y en plano. Hoy, Sopi está en pleno ascenso de un puerto categoría especial y necesita de nuestro apoyo para superarlo. Fue diagnosticado con leucemia y comenzó su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, que afortunadamente otorga atención de primera y de forma gratuita, pero los gastos del día a día no paran. Tanto él como su pareja María están enfocados en la recuperación. Por eso, es momento de unir fuerzas y tenderles una mano para que Sopi salga adelante. Hay que darle un empujón para poder darle vuelta al color de este capítulo. Dona hoy mismo.